Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Yo le decía al hacer la pausa, en este día recibimos la visita del diputado Víctor Suárez, miembro del Comité Político del PLD, representante de la provincia de Santiago de los Caballeros, también coordinador político del proyecto presidencial del doctor Francisco Domínguez Brito, pero también uno de esos hombres que por su trayectoria como abogado, como fiscal, conoce ampliamente los temas de justicia, que son de interés y también de seguridad a nivel nacional. Diputado, bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias, para mí, tú sabes que es un placer, eh, Robert, y te doy seguimiento Gracias, y padre. compartir este escenario contigo y con todos tus seguidores, para mí es más que, que un orgullo y un placer. Me quedé... ¿Qué? Un día más en la capital y dejé a Santiago por estar contigo. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, honorable. Y usted sabe que este espacio tiene una audiencia de más de 30 años, que siempre su presencia sí. es grata para nosotros y más en la situación. Diputado, voy a aprovechar de inmediato su experiencia y su trayectoria como fiscal, abogado y todos esos años de carrera que usted ha acumulado en el ejercicio del derecho. Recientemente se da a conocer la información del trágico asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Nuevamente se pone de manifiesto no solamente el tema seguridad, sino la necesidad de asumir el compromiso nuevamente con el Código Penal, diputado. ¿Qué usted tiene que decir de esto? Mira, yo creo que más profundo. El, el, el caso mío, no, no me tocó ser fiscal eh, directamente, pero sí jefe de, de gabinete sí, y de, de la gabinete, Procuraduría sí, General claro sí. de la República que está por encima de, de una fiscalía sí. porque nos tocaba el tema nacional a nivel nacional sí sí de la cabeza del ministerio público conjuntamente con Francisco Domínguez Brito sí. eh, es un tema más profundo que un código porque el código sí. lo que te pudiera decir bueno la pena y lo establece la ley también de por detenencia de ama de, de, de, de, de 40 años sí. se lo aumentó por la por la por la en virtud de que se establece el cúmulo de pena con la pena eh, capital eh, pero eso no resuelve el problema el problema es más es más eh, profundo, cuando veo que todavía el presidente habla de una reforma policial que la ofreció para un año y ya vamos a cumplir un segundo año y no, y, y no avanzamos tampoco en la respuesta. Sí. Yo creo que la respuesta eh, tiene que ser más educativa. Tiene que haber, aquí yo te digo que veo dominicanos que, que cuando van a Estados Unidos y se beben un trago, mejor piden un taxi, sí. o se van al lado de una persona que guía, sin embargo, aquí te anda guiando, bebiendo, borracho. Eh, y es el país de América Latina con más muerte violenta en accidentes de tránsito sí. para irnos al tema que ocupa del caso Orlando son dos temas que el gobierno le ha dado de lado el primero es, es un funcionario público que es asesinado, un ministro pero por otro otro compañero de partido sí. de, de la dirección central del PRM que además tenía un carnet como asistente especial del, del ministro que además de amigo tenía sí. aparentemente alguna función y cómo, cómo se permite que entre entrado despacho, armado en un despacho sí. y sobre todo varias armas más eh, de manera ilegal. Yo creo que lo que más aborda aquí es el tema del uso de armas ilegales. Y un tercer elemento que para mí también eh, es muy preocupante y va en aumento, sobre todo después de la pandemia, y esta crisis económica que golpea al mundo y de manera muy especial a la República Dominicana, de manera agravada, es que se han aumentado la consulta con los psicólogos, sí. los psiquiatras y muchas personas que no tiene una salud mental eh, robusta, sí. anda en la calle guiando con armas porque se permite todavía entrar muchas armas ilegales a través de Haití y a través de las cajas que mandan de los Estados Unidos es decir, el tema migratorio sigue siendo eh, sumamente importante porque sí. la debilidad de la frontera aquí hay gente que te dice yo necesito un arma y busca 20, 25 mil pesos y en media hora te traen el arma y tú estás armado wow. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que hay que que perseguir, pero primero lamentando que un dominicano, santiaguero también, sí. un, un, un buen eh, hombre eh, como Orlando Jorge Mera, ha, ha pagado ese precio. Qué lamentable, qué lamentable. Eh, hay algo muy importante, diputado. Usted tocó el tema salud mental. Vemos cómo todavía sí. no contamos con una pieza legislativa en este orden. La ARS maneja en ese tema a como ella entiendan. No, uh -huh. no creo que ni siquiera en los catálogos está contemplado eso No cubre la gran parte. No lo cubre y yo creo que el tema aquí tenemos los dominicanos que tomar una decisión. Robin, nosotros no podemos que por un, un roce de un vehículo sí. a ti te maten. Eh, otro caso lamentable, otro dicen que no es dirigente del PRM, pero pues, sí funcionario sí. El director regional de, de industria y comercio y mi pyme de, San, de en Sabaneta Santiago, Santiago, Santiago Rodríguez, Rodríguez sí. eh, Con otra arma ilegal, borracho, eh, le emprende a tiro y era una persona y mata a una pareja joven Deja tres hijos, sí. es una desgracia sí. Porque yo decía en el caso de Orlando que lamentable, pasa mucho como cuando el accidente de Kobe Bryant Sí. mueren nueve pero nada más dicen que murió Kobe Bryant y su sí, hijo y los otros siete porque era la figura sí. eso pasó un poco desapercibido ¿Qué pasó con aquel joven que que por una simple denuncia en una plaza comercial de aquí del distrito nacional se lo lleva un destacamento y luego lo entregan prácticamente muerto sí. eh, que, que hay, hay una combinación de factores una policía todavía con una visión de la de los años eh, 60, 50 de la era de Trujillo de una manera represiva un, un Estado que no controla que el que anda armado tenga la, la capacidad sí. de andar con un arma en eh, virtud a sus condiciones médicas, eh, su salud mental, eh, que no puede estar eh, tomando eh, bebidas alcohólicas y mucho menos, que no tenemos ni, ni sabemos por el tema de la ilegalidad, que esté consumiendo algún estupefaciente. Yo creo que el tema es más delicado, sí. pero se ha convertido en los últimos días el, el foco central de las noticias trágica de, de la República Dominicana. Honorable, para ver todo ahí un poquito, uh -huh. vamos a decir, hacer un pequeño círculo, reforma policial, seguridad, salud mental, código penal, honorable, ¿entiende usted tal vez que ha faltado la política de seguridad del Estado? ¿Es que usted cree que en este sentido claro. hay algún tipo de habilidad, honorable? Sí, por varias razones. Lo primero es que con el código penal no ha habido voluntad política, y no solamente en este gobierno, porque hemos entrado simplemente y hemos dejado ciento y pico de delitos que se sí. tipifican, que se renuevan en, en esta propuesta por la simple discusión de, del aborto. Es decir, como país, nosotros hemos entrado a un tema que se discutió en la reforma constitucional del 2010, que en el artículo 37 quedó eh, escrito sí. que la, la vida eh, es inviolable desde la concepción hasta la muerte, cada vez yo fui proponente cuando perimió del Código Penal y desistí de seguir proponerlo porque cuando lo aprobábamos venía el Ejecutivo y lo observaba, o, o viceversa, o no lo aprobábamos nosotros, o lo aprobaba la Cámara, no el Senado, y hemos dejado de lado un código moderno que pudiera dar respuesta a este tipo de inquietudes simplemente por el, por el fanatismo religioso. Sí. Yo soy católico, eh, practicante. Eh, creo en la vida de la concepción hasta la muerte, pero también creo que hay que darle algún espacio y protección al médico que por alguna necesidad tenga que practicar algún tipo de aborto que sea ya eminentemente necesario, sí. porque pondría en riesgo la vida de la mujer. Entonces, es, esos temas nos han parado y, y, y parecemos un país como que está en, en otra en otra aldea, sí. no en la comunidad internacional, como vivimos en los nuevos tiempos, y lo que afecta de manera directa es... Eh, el, di el diario Vivir de la República Dominicana. Sí, sí. Eh, te decía eso, pero cada vez que te hablo de un accidente de tránsito, eh, se pierde. Por ejemplo, yo venía para acá y un guagüero, como le dicen, un conductor de una guagua por coger un pasajero, me rebasa por la izquierda, se me mete a la derecha, prácticamente me choca, y fue ahora mismo. y Pero el motorista que va adelante casi, casi se le extrae encima por un pasajero, pero no, pero no hay una sí. supervisión. Primero, decir, si el vehículo está en buena condición, si hecho fue que está manejando está en la condición de manejar un vehículo de más de 30 pasajeros y cada día son más las familias que piden sus seres queridos. ¿Qué recomendaría usted en ese sentido, honorable? Porque es que usted menciona, y todo al final cae sobre el mismo tema de seguridad, honorable. Así es. Porque, porque todos esos son temas de seguridad. Es, es un plan fuera, este gobierno por lo menos veo que se le está yendo el tiempo, porque si tú notas ya vamos, estamos en junio, eh, el año que viene preelectoral, ya nadie va a tomar decisiones. Las decisiones que un gobierno no toma en los primeros meses del primer año ya no lo va a tomar porque ya está pensando en reelegirse, que el que va a senador a reelegirse, que el que va a diputado. Aquí tiene que haber un gran consenso, aquí tiene que haber una gran voluntad. Yo estuve en Marruecos invitado por la, por la COP21 que se celebró esa vez de, del cambio climático. Y cuando yo veo un país musulmán y me pregunto por la seguridad, y me dice lo, los, los, la seguridad del Estado, me dice, no, aquí no hay problema, las armas las tiene el Estado, es decir, tú te sientes con seguridad andando en las calles, ningún civil te va a andar con un arma, porque andar con un arma te involucra, primero que de, si es ilegal, es una prisión eh, severa para ti, sí. y en segundo lugar, per, eh, de manera legal la tendría muy poca persona, entonces yo creo que tiene que haber un plan donde haya ya un desarme generalizado en la República Dominicana, donde la licencia de conducir cada cuatro años cuando se vence, no solamente sea tirarte la foto y pagar el impuesto, sí. sino que posible que tú hace cuatro años estabas en condiciones de guiar, sí. pero quizás cuatro años después no lo esté, o un año después, eh, que se tenga que revisar, que el tema de la policía, la policía preventiva tenga que, que jugar un papel, la policía judicial un papel muy diferente. Aquí hay un buen jefe, y conozco, que es un gran técnico en lo que es el delito cibernético, sin embargo cambia un gobierno y lo quitan del puesto y lo mandan para un cuartel. Entonces tú estás subutilizando eh, esa capacidad. Te digo ese ejemplo, pero puede ser alguien que en Colombia se especializara en lo que es eh, crímenes de pandilla, por ejemplo, y tú en un momento caes en desgracia porque cambiaron sí. el director de la policía y lo mandan a, a la casa de, de un político. Entonces yo creo que tiene que haber una voluntad política del Estado eh, llegar a un acuerdo en un consenso con la población, porque si no la República Dominicana está viviendo un momento muy parecido a países centroamericanos que daría pena que cayéramos un país tan bonito, que vive del turismo, todo este tipo de noticias. Si tú vienes para la República Dominicana y te dice que mataron al ministro en su despacho, que otro funcionario público mata a una pareja, que la policía mató a unos pastores, tú dices no, pero yo no voy a ese país. Entonces eso es lo primero, yo creo que ahí debemos de cuidarnos y relanzar eh, más que la marca país la bondad del dominicano y de nuestro pueblo diputado el, el trabajo de la comisión que estuvo llevando a cabo que está llevando a cabo todavía ese proceso de reforma un representante un técnico internacional en estos temas de seguridad qué valoración le merece esta comisión de reforma de la policía honorable hasta ahora inexistente hasta ahora es, ha sido un fracaso aquí en campaña se vendió que el gurú de la, de la seguridad ciudadana eh, de Nueva York, eh, Rudolf Giuliani, eh, asesoraba al presidente y que tenía todo un plan para implementarlo el primer día. Fue una oferta de campaña y a los dos años ni se sabe cuál fue el levantamiento de la información. Yo te pudiera preguntar cuál, eh, qué, eh, qué, qué han dicho, qué, qué recomendaban. Y, y no se ha empleado. Y, y reitero, llegando a dos años, no hay un solo plan. Te cambian un director de la policía por otro, como que el problema está ahí donde el problema es estructurar Yo estuve en, recuerdo con un general que murió lamentablemente, el general de la Cruz Martínez, eh, Roberto Santana, Uchi Lora, estuvo en esa ocasión y yo representando al país en un seminario eh, y, y viendo la buena práctica del sistema penitenciario en Chile. Cuando visitamos a los carabineros, preguntamos por qué era el éxito de los carabineros en sí. Chile, por qué se, se destacaba como una de las mejores policías del mundo. Y lo primero que decían es que un carabinero está preparado hasta para hacer un parto, un carabinero la gente lo ve como el amigo del barrio, no lo ve como, es decir, yo a este nivel, y usted me imagino también, Robert, tú por, por tu sí. juventud, que un policía te pare en la noche y tú no sabes si te sientes seguro o, o si te sientes inseguro. Y no es problema de ese policía, es decir, es el problema de toda una historia y de una forma de, de, de comportamiento ya acumulado. Entonces, eh, hay gente que dice cambiar el color, hay gente que, yo lo que creo que hay que volver a contratar, miren, en, en el sistema penitenciario, cuando Francisco fue procurador, se instauró el nuevo modelo del, del eh, penitenciario, se sacaron a los policías y, y a los miembros del ejército para entrar vigilantes en tratamiento penitenciario, jóvenes bachilleres, bien preparados, mejor pagados, y los resultados son muy positivos. Nosotros tenemos que buscar una nueva policía, una policía de, de, del siglo XXI, con la capacidad, con la tecnología, con sistema en su propio celular de reconocimiento, facial. es decir, tú andas buscando a un delincuente y tú... Y tú lo ves por ahí, tú no sabes a qué hacer, si pararlo, detenerlo, violarle su derecho, donde quizá con un apps simplemente tú le tiras una foto y sabes si es él o no es él. Eh, yo pediría a la nación, a los tres poderes del Estado, que nos pongamos de acuerdo, que saquemos las piezas legislativas importantes, pero que haya una voluntad del Ejecutivo de aplicarla. Muy bien. Permítame hacer una pausa, retorno para seguir conversando con usted. Habló de prisión, sistema penitenciario. Sería bueno analizar esa situación. Venimos en un minuto. El legado. Amigos, retornamos por aquí. Interesante conversación con el diputado Víctor Suárez del PLD por la provincia de Santiago de los Caballeros, miembro del comité político de este partido. Diputado, usted vio el legado, eso hay que cuidarlo. No, pero eso, eso es una obra no lo dije. Mire, lo dije. eso es una obra que se va a mantener con la ayuda de Dios y los amigos sí, como usted. Vamos así a echar es. hacia adelante. Gracias. Diputado, quiero aprovechar su presencia porque usted habló de su trayectoria como jefe de gabinete de la gestión del ex procurador Francisco Domínguez Brito, donde precisamente se llevó a cabo el proceso de transformación y reforma del sistema penitenciario. Recientemente vimos que un miembro de lo que fue esa gestión, el doctor Roberto Santana, estuvo hablando con relación a ese nuevo modelo y lo que significaba precisamente con el viejo modelo en un caso conocido por el país entero, lo que ocurre en la Cárcel Nacional de la Victoria, Penitenciaría Nacional de la Victoria. La Procuradora, al parecer, hubo como cierta diferencia en estos planteamientos. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Y precisamente también la posible apertura de la cárcel, la para, de la nueva victoria, honorable. Eh, bueno, Roberto es un gran técnico en la materia, conocido sí. y reconocido a nivel internacional. Eh, trabajó incluso con, con el gobierno de Hipólito Mejía, Francisco lo encuentra. Pero lo peor del tema es que es asesor en materia penitenciaria del actual presidente de la República y tiene una confrontación directa, una denuncia grave, sí. la cual el Ministerio Público de Oficio debió o debe investigar porque está diciendo que la responsabilidad, a veces la gente ha creído que, que Miriam, la magistrada Miriam Germán solamente es procuradora para atacar los casos de corrupción. Sí. Le toca a ella eh, la administración del sistema, de la, del sistema carcelario de la República Dominicana. Sí. Y le están diciendo a ella que en su gestión 7 millones de pesos de manera semanal los recoge el jefe de, el jefe dentro de lo que es el famoso prevó, uh -huh. cosa que había desaparecido eh, o desapareció en el nuevo modelo y que para que lo pagaron los narcotraficantes, que se juega gallo, que se le llevan mujeres. Y fue una denuncia muy grave sí. que yo no he visto ninguna respuesta excepto la, la, la, la ignorarla, decirle de que él sabrá lo que está diciendo y que puede hacer lo que él entienda del lugar. Pero sí me apena, cuando Francisco sale de la Procuraduría y ve que me estoy yendo incluso a los gobiernos nuestros, sí. deja diseñado cuál era de, lo demás dentro de un sistema eh, de planificación, los demás centros que necesitaban ser eh, corregidos, adaptados al nuevo modelo sí, para darle respuesta a, a una eh, población carcelaria que la dejamos en 13.500 eh, internos y va por encima de los 27.500, es decir, un aumento de más de 14.000 en los últimos años y, y no se ha hecho, lo que se hizo con la victoria todo el mundo ha visto, que, que no ha dado los resultados, que no se ha aplicado, que es lo que dice sí. eh, Roberto Salcedo, que no, que hay habilitadas, Santana. Roberto Roberto Santana, Santana. Sí. Salcedo sí. era el alcalde, amigo mío, <risas> Roberto Santana, que no se ha estando preparada no se han aperturado para ir descongestionando el sistema y para el, el permitir lo, lo que sigue pasando la so, en, la, la la en la vieja victoria. Sobre población, población de la victoria, sí. pero hay un caso. Entonces, dentro de la persecución por corrupción al ex procurador Jean Alain, uno de los temas más fuertes que más se le imputa. Es la el fraude como se, se, mo, mo, se construyó sí. eh, la nueva victoria. Sin embargo, las actuales autoridades le hacen, una aprueban una adenda. Sí. Una adenda significa que yo apruebo como bueno y válido todo lo que hizo y extiendo más allá okay. eh, el compromiso adquirido. Entonces, eso es preocupante. y, eh, y, eh, y ¿Tiene una adenda... Eh, ¿Para continuar construcción o para concluir lo ya existente? Eh, bueno, la, la adenda se hace por diferente por diferentes formas. Puede ser que, que eso pudo pasar, no fue eso, pero sí. puede pasar ahora como estamos en pandemia, que se han disparado los precios, no va acorde con los precios que se establecieron en principio y se tuvo que parar por el por la pandemia, por ejemplo, y tú puedes hacer una adenda hasta de un 25% para ajustar esos precios. Ah, Hay otras adendas que se hacen, porque, que fue la que pasó con la victoria, para agregarle otra construcción al, al programa de construcción original. Pero al tú ad, hacer la adenda por la misma Procuradora General de la República, en un proceso que tú estás llevando a cabo por la, porque hubo corrupción en eso, tú, tú estás ya eh, liquidando ese expediente, tú estás dando como bueno y válido que todo lo que se hizo ahí, pero peor aún, es el ministro de la Presidencia eh, Macarrulla que es parte familiar, de esa empresa que está involucrado sí. entonces hay una corrupción o no la hay donde está el ministro de la presidencia donde se avaló por la procuradora general de la república actual que investiga al ex -procurador, eh, eh, Jean Alain Rodríguez yo creo que es un tema muy delicado que, que los crímenes no prescriben sí. hasta los 10 años que, que tendrán que responder si no lo quieren investigar ahora tendrán que responderlo a partir del 2024 cuando de manera inequívoca el partido de la liberación dominicana volverá y de la mano con un amigo tuyo, que es Francisco Domínguez Brito, un hombre de Estado, ex eh, senador, ex fiscal del distrito, escribió la página en blanco de la obra Memoria de un Cortesano de la Era de Trujillo, que Balaguer dijo que cuando él muriera la iban a llenar, y sin Balaguer morir, se llenó esa hoja buscando los asesinos de Orlando Martínez, eh, que fue ministro de Medio Ambiente, ministro de Trabajo eh, y Procurador General de la República dos veces, y dijo ayer en un programa que lo estaban atacando, que él reta, a cualquiera que quiera discutir con él, caso por caso, si ha habido en la, República, en la República Dominicana un procurador general que haya sometido más gente de alto nivel, tanto de la sociedad dominicana como del empresariado, sobre todo de, lo, de la cúpula de los partidos políticos, incluyendo su partido cuando estuvo en el gobierno. Ese hombre que será presidente en el 24, dará respuesta a muchas de estas inquietudes. Diputado, me detengo ahí porque usted ha mencionado algo que yo creo que nos debe llamar a todo a preocupación. Usted mencionó el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Sí. Precisamente en el día de hoy se dio a conocer que se vencía el plazo para la presentación ya de la acusación. Los abogados dicen que debe ser puesto en libertad porque ya no se ha presentado acusación, entonces la prisión ha de cesar. ¿Usted como abogado, qué opinión le merece esto? Para que me coloque ese puntito ahí antes de continuar con Francisco. Mira, la, la, la, la buena en la teoría sí. del, del, del derecho, cuando no se ha presentado ninguna de, la, de las acusaciones dentro del plazo pertinente, sí. incluso con, aunque tú pidas una, una extensión del plazo, debería cesar la prisión preventiva. Okay. Y darle alguna otra de las medidas que establece el Código Procesal Penal, como pudiera ser prisión domiciliaria. A un arresto domiciliario, una prestación de fianza, garantía económica, pero el populismo jurídico también de las autoridades lo que quiere es mantener eh, en prisión a ese tipo de personas vulnerándole los derechos ya eh, que ya se le, que el derecho de, de tránsito, de libertad, la presunción de inocencia, el debido, el debido proceso, y en la práctica es lamentable lo que se ha mantenido y los jueces lo, lo han validado como tal, es mantener la, la prisión. Tú buscas la mayoría de los imputados de los casos del Partido de la Liberación Dominicana que nosotros como partido no lo defendemos como inocentes, sí. sino que pedimos que se le, le respete su debido proceso, que haya una presunción de inocencia y que vamos para dos años sí. y no ha habido todavía una acusación, no ha habido una sentencia de los pocos casos que se conoce, sin embargo se le siguen violentando todos sus derechos y ya para todo el mundo son culpables, aunque mañana tenga una sentencia eh, eh, absolutoria y que sean declarados inocentes, sin embargo, ya para todo el mundo. ¿Y quién le va a devolver casi dos años de prisión? Eso es así. Diputado, volvemos al tema. El PLD vemos que ha iniciado un activismo constante. El expresidente Danilo Medina estuvo en Azua, luego estuvo en Bonao y también se anuncia una actividad en Santo Domingo Norte. ¿Cómo ven ustedes en el comité político este activismo del partido y cómo están recibiendo la receptividad de la gente en la calle? Mira, es importante esa pregunta, Tan pronto el PLD eh, tomó la decisión de renovar sí. toda su estructura, lo hicimos a lo inverso en este momento, eh, renovamos el comité central, renovamos el comité político, ahí entramos un grupo de, de hombres y mujeres eh, ya que eh, se religieron, otros entramos nuevos, algunos no, no pudieron pasar, eh, viene con una nueva visión. Pero en ese momento de esa nueva visión había que validar a los miembros, a los presidentes, Buscar gente que querían entrar y lo primero que te decía, mira, ya yo no quiero estar en política. Algunos me decían, no, lo, el predeísta me, me falló. Sí. Y qué difícil se hizo esos primeros días. Sin embargo, ahora nosotros salimos a las calles y la gente te dice, eh, vivíamos mejor con ustedes. Eh, no es mentira que la gasolina está más barata que antes. Y pudiéramos entrar en la discusión de la pandemia, de la guerra de, de Ucrania, sí. porque otros países también pasan eso y tienen muchas mejores condiciones de vida que nosotros. Eh, cuando se habla de la criminalidad, eh, estamos más seguros que como estamos ahora. Y hoy, cuando hacemos los esfuerzos concentrados y tocamos las puertas, son la gente que nos llama, que nos dice, yo quiero ser parte del Partido de la Liberación Dominicana. Eso tiene tres, tres etapas fundamentales o tres procesos fundamentales. El primero... Ya tú comienzas a comparar lo que fueron los ocho años de gobierno del Partido de Liberación Dominicana de manera especial del compañero Danilo Medina con lo que prometió el presidente Luis Abinader que no ha cumplido y es una parte que él sale a la calle a juramentar. Tenemos 212 mil nuevos miembros que integra, que ingresan al PLD y lo están haciendo a través de esta juramentación. Esa es una parte. La otra parte, el gran trabajo que hace nuestro secretario general, Charlie Mariotti, que lo prometió en campaña, una secretaría general itinerante donde anda... Toda la semana el país entero, el exterior, promoviendo lo que es la renovación, el crecimiento y fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y el tercer punto, no menos importante, es la consulta que vive el PLD, okay. donde tres mujeres y tres hombres, diferentes a los otros partidos, en el PRM Luis Abinader va a ser el candidato, va a buscar una reelección, después que hablaba tan mal de la reelección. El presidente Fernández, después de tres periodos, ya es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, en el PLD... Hoy por hoy no se sabe cuál va a ser el candidato o la candidata y va a ser un candidato o una candidata que por primera vez aspirará a la presidencia de la república, que tendrá una propuesta nueva más a la hora de gobierno de nosotros y eso nos ha puesto otra vez en el gusto popular. ¿Cómo, es por ¿cómo, eso cómo, cómo están las encuestas? ¿Cómo están las mediciones de los, la, de los candidatos? Previo a, a esta ola de delincuencia, a esta ola de apagones, a este incremento acelerado de la canasta básica, nosotros estábamos PRM37, PLD32, sí. te estoy hablando con, con toda la verdad, te podría dar otro dato que quizá sí. yo entiendo que estamos mejor en, en esta últimamente y la fuerza del pueblo entre un 9, un 10, un 11%. Pero hay también gente que, que creen como que, que uno a veces es tonto, a veces manejan una encuesta a lo inversa y dicen bueno se hizo una encuesta en tal sitio y quieren posicionar, eh, poner al PLD en tercer lugar y dicen eh, Luis Abinader tanto, Leonel tanto y el, PRD, el PLD tanto. Las encuestas no se hacen así, las encuestas tú le tienes que ir haciendo a, dos a, a más de dos años de una elecciones tú tienes que ir haciéndola entre partidos, entre las siglas. Okay. Cuando estén los candidatos, entonces el PLD en octubre, cuando elija ya el, el aspirante que gane el proceso, que ya lo convirtamos en candidato y todos al lado de él promovamos sus ideas, sus eh, propuestas, nuestras eh, eh, obras de gobierno que vamos a presentar, entonces tú empiezas a hacer la encuesta de los candidatos. Y sin okay. lugar a dudas, primero el PLD... Encabeza eh, la oposición en la República Dominicana. Tú ves que lo, el, la fuerza del pueblo se reúne y tú no sabes cuándo se reúne o qué dijo. Sin embargo, el PLD, cuando el Comité Político con, convoca, eh, va a la prensa, a ver qué convocó, qué se decidió. Esta semana teníamos reunión el lunes, se suspendió porque sí, ahí mismo no sé. Muy, muy aceptado del presidente Danilo Medina cuando escuchó, cuando se le informó de la noticia del asesinato de Orlando eh, Jorge Mera. Y la suspendimos para el próximo martes, pero es una agenda mensual discutiendo temas importantes del país, de la agenda nacional, incluso temas internacionales. Esa encuesta, eh, yo te puedo decir que teniendo el candidato en octubre, eh, o ya el precandidato oficial, a partir de febrero o marzo el Partido de la Liberación Dominicana ocupará el primer lugar estará en la simpatía del pueblo y estará trabajando de manera directa para ganar en primera vuelta en el 2024 excelente, diputado una sola cosa yo necesito que hagamos un compromiso pero vamos a invitar al doctor Domínguez Brito por el espacio, donde usted quiera yo de aquí me voy a reunir con él yo le llevo bueno, el mensaje o ¿tú? lo llamo y se lo pongo la próxima semana estamos de lunes a viernes usted coge el día y me lo escribe que lo, lo agendamos yo, de inmediato yo lo que voy a hacer es que él va a venir y lo voy a acompañar para por favor, para, para, para mí sería un honor además Francisco es un hombre de familia de fe eh, cristiana es un hombre con una alta incidencia democrática de, en, en los ejercicios que ha tenido que ha tenido sus funciones aquí en el Distrito Nacional fiscal, cuando era el gran Santo Domingo sí. eh, y un hombre decente nadie ha podido enrostrarle algún manejo eh, indecoroso en la función pública tú no has visto a Francisco que ha ido al Estado a beber buenos vinos, a comer buenas carnes sino a a dedicarle el tiempo completo a la función que lo, que lo han eh, designado. En este momento lo va a designar el pueblo dominicano, el, el partido de la liberación dominicana y ojalá tener la oportunidad que Dios se la dé si le conviene. Sí. Yo siempre pido así. Sí. Si le conviene, igual que para mí, yo pido si Dios entiende que me conviene, ocupar una función en favor del pueblo dominicano que son las mayorías que hoy se sienten eh, desolados y abandonados. Muchísimas gracias, diputado. A usted, para mí sí. honor. Excelente. Señor, interesante conversación con el diputado Víctor Suárez, miembro del comité político, miembro de lo que es la alta dirigencia de este partido PLD y ahora encabezando lo que es la comisión política del proyecto presidencial de Francisco Domínguez Brito.